Lo único, ¿eh? Este es el gigantón. Este es el que ahora, bueno, al tenerlo en el freezer, se achica un montón. 2 kilos, 915. Es impresionante. De, con línea de flote, ¿no? Con línea de flote. Ah. Y creo que a 15 centímetros. Un lujo. El sueño de todo pescador de pejerrey. Olvídate. <risa> Vamos a Madariaga, ¿eh? Tremendo. Mirá el lomo que tiene. Mamadera. Y bueno. Al meterlo al Freeze es el chico. Sí, sí, sí, sí. gigante.